La serrería digital. Voces, voces, voces, voces que construyen Medialab para Medialab. Como cada jueves, en la Serrería Digital intentamos condensar en 30 minutos las actividades de la semana que se dan en Media Lab Prado. Creemos que así es más fácil entender la cantidad de voces que pasan diariamente por este centro público de innovación en el centro de Madrid. Bueno, pues con esa misma voluntad de condensar y mostrar proyectos e iniciativas nace la gran fiesta de Media Lab Prado que lleva por nombre un año en un día. Y para explicarnos en qué va a consistir este evento anual tenemos ya en los estudios de la Serrería Digital a Clara La Petra y Patricia Domínguez. Hola. Hola, buenas tardes. La, eh, la verdad que un año en un día eh, surgió, fue una idea que surgió de todo el equipo ¿no? de hacer un día especial de Media Lab, hacer la fiesta de Media Lab una vez al año, donde de alguna manera se hiciera un resumen de los proyectos y actividades más destacadas que habían ido apareciendo a lo largo de todo el año y dar protagonismo también a los usuarios que habían participado en ellas. Y bueno, va a haber programación desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Podéis contarnos un poquito qué tipo de actividades puede, se pueden hacer este día? ¿Qué, qué tipo de, de experiencias van a poder tener las personas que se vengan por aquí? Pues la idea y la programación siempre la hemos centrado en que sea una programación familiar que venga todo el mundo y que todo el mundo pueda participar, que nadie esté excluido ni por edades ni por otros motivos. ¿no? Entonces, eh, lo que queremos hacer son talleres, que es lo que se hace en Media Lab, ¿no? construir cosas juntos. Entonces, vamos a construir unos insectos gigantes, eh, unos renos de Navidad que cada uno se puede llevar, unas piezas de madera, de troncos, pero también puedes venir eh, simplemente a escuchar, ¿no? a ver qué ha pasado. Entonces, están estas presentaciones por la mañana que las dirige Antonella Bloclea, eh, de diez y media a dos y media, solo por la mañana. En seis minutos pues eh, muchos de los proyectos se van a presentar de una manera corta y directa para que la gente pueda participar. Esto solo por la mañana, pero si vienes por la tarde pues vas a tener guiñoles para niños, eh, vas a, vas, vamos a tener uno de nuestros encuentros a VLAB que en este año va a estar destinado más a temas del cuerpo y de y las artes escénicas, de lo teatral, pero también puedes venir a jugar a la fachada, puedes venir a la cantina a una cata de vinos, eh, va a haber unas máquinas en, de 3D que puedes venir con tu botella de agua, con un plástico y llevarte una figurita. Queremos que la gente venga, participe, participe todos y todas juntas y además te puedas llevar algo de aquí y que entiendas mejor que es esto de Media Lab, ¿no? que se entienda así participando. Una de las actividades que mencionabais es el encuentro a VLAB que promete en esta ocasión ser muy experimental y sorprendente ¿no? Se va a hablar del cuerpo como un elemento escénico ¿no? y vamos a traer a tres artistas que utilizan su cuerpo de una manera muy diferente para hacer una muestra artística ¿no? y me gustaría que, que, bueno, que vinierais a verlo porque vamos a tener muchas sorpresas allí y vamos a, a ver el cuerpo de otra manera. Y una de esas sorpresas que podremos escuchar suena de esta manera. Nada más y nada menos que música hecha con silbidos. Nadie me hubiera dicho a mí que iba a escuchar algo tan melodioso que salga de la boca de alguien sin cantar. Y desde luego hay más cosas sorprendentes que hemos visto en el programa, eh, que por cierto podéis consultar como siempre en la página web de Medialab Prado. Eh, y una es una actividad que se llama Evocon. Explicadnos por favor en qué consiste. Sí, bueno pues esto surge de unos talleres que se hicieron aquí en septiembre y lo que consiste es que se dejan unos materiales durante el día o unas horas y la gente viene, sobre todo es para chavales, pero bueno, como decimos esto es familiar, entonces cualquiera viene y construyes tu propio robot lo construyes con, eh, con unos pues, pilas, placas arduino, o sea, con cosas electrónicas que hacen que el robot se mueva pero luego también utilizas celo cinta aislante, cualquier cosa que se te ocurra encuentres en aquel momento de cosas cotidianas ¿no? Pero hay una premisa y es que tiene que ser el robot más absurdo que pueda ocurrirse, o sea, no tiene que ser el robot más mm, bien hecho y construido, <risa> no sino tiene, tienes que esforzarte eh, para construir el robot más absurdo y a mí Exacto. es que eso me parece divertidísimo sí. Entonces la carrera luego se ponen eh, ahí Competiciones de robot de A2, eh, los chavales o bueno los mayores porque juegan los chavales pero los mayores morimos por coger los mandos y poder jugar y gana efectivamente lo que dice Clara. El que haya sido más absurdo, el que peor lo haya hecho es el, el robot que, que gana. ¿no? Entonces es como premiar aquí a, a todo lo contrario, ¿no? no al mejor sino al peor. Genial. Y dentro de las actividades que hacemos en y de los grupos de trabajo que vienen aquí a trabajar durante todo el año, el grupo de trabajo AVFlows nos ha propuesto para, para este día eh, recoger una actividad que se hizo para los talleres de Pixel, que hicieron un videomapping dentro de, de EVA, del centro que estuvieron trabajando, y como era muy complicado traerlo y adecuarlo para el espacio de Media Lab, porque llevaba otro trabajo mucho superior, vamos, bastante diferente a lo que se había hecho allí, lo que hemos hecho es eh, tener unas gafas de realidad virtual para que tú cojas tus gafas, te muevas por el espacio, pero realmente lo que estás viendo es aquel videomapping que se hizo durante EVA. Impresoras 3D, gafas de realidad virtual, carreras de robot. Vamos, imposible aburrirse en esta actividad. Eh, y la cosa no queda ahí. Porque también hemos visto que habrá un taller para construir libélulas y hormigas gigantes. Sí, pues, eh, bueno, eh, de la mano de fauna urbana, eh, Isidro Perea va, va a construir, con los, a, los, que quer, los que queramos apuntarnos al taller, una libélula eh, gigante que se ha fabricado aquí y una hormiga gigante que luego andarán dando vueltas por, por el espacio y se quedarán unos días con nosotros a pasar la Navidad. Y bueno, es una actividad para grandes y para pequeños donde vamos a ver cómo funciona la fabricación digital y cómo una vez que construyamos estos insectos podemos decorarlos como queramos. ¿no? Y el resultado seguro que va a ser maravilloso porque va a ser la mezcla del, del arte de un montón de gente y, y la verdad que va a ser una actividad muy, muy divertida. También decir que... Eh, todos los años, eh, desde hace ya tres ediciones, decidimos que el cartel también tenga una entidad especial y se encarga a, a, a un artista. Y este año se le ha encargado a una ilustradora madrileña que se llama Carla Berrocal, que también le quiero dar las gracias porque ha quedado un cartel precioso. Y, y también va a estar con nosotros Víctor Coyote, que va a hacer un concierto súper divertido. Eh, de 5 a 6 cinco, de, cinco de la tarde en, en la planta baja. Y esta pregunta no va ni para Clara ni para Patricia Larrondo, sino para Patricia Orrillo, porque uno de los talleres que tendremos este sábado, en un año y un día, es precisamente un taller de radio. Haremos radio en un día desde la Serrería Digital. Cuéntanos. Esto es MetaRadio. <risa> Efectivamente. Bueno, así también para que lo sepáis, quienes os estáis escuchando, eh, se ha abierto ya la convocatoria la semana pasada para que os apuntaréis a aquellas personas que estéis interesadas en hacer radio. Eh, vamos a hacer un programa, que va a ser un programa de la Serrería Digital, hecha por todas y todos aquellos que os habéis apuntado al taller. Eh, todavía estáis a tiempo, eh, hasta mañana no cerramos la convocatoria, así que si estáis escuchándonos y queréis venir a hacer radio con nosotras, eh, apuntaos ya y solo tenéis que, que venir. Venir y, y que os apetezca empezar a probar los micros, a utilizar el ordenador, eh, la mesa de mezclas y os enseñaremos las técnicas de una forma muy sencilla durante toda la mañana de 11 a 3 para que finalmente terminemos con un programa hecho por vosotras. Subrayar entonces que todas las actividades son gratuitas y para todos los públicos. Así es, algunas tienen inscripción, entonces os animamos a que entréis a la página web y cojáis vuestra plaza ya. Pues nos vemos el sábado, en un año, en un día. Muy bien. Eso es, gracias. Gracias. Hasta luego. La serrería digital. La lijadora. la lijadora. La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a... David Lareo, del Colab de La Coruña. A mí me gusta mucho definir, aproximarme a los laboratorios ciudadanos desde el cómo, no desde el qué. Cuando alguien alguien de mi familia, alguien cercano a mí, le digo a lo que me dedico, siempre me pregunta, bueno, ¿y qué hacéis? ¿no? Me parece que la pregunta está en el qué, ¿a qué os dedicáis? Y el caso es que los laboratorios ciudadanos no se dedican a nada en concreto y a todo al mismo tiempo. Lo que les diferencia frente a otros dispositivos, frente a otras instituciones, frente a otras herramientas, ...de la administración pública o del ámbito privado... ...es la manera en que abordan los problemas... ...y la manera en que abordan los problemas... ...se define... ...a mí me gusta utilizar la metáfora de los laboratorios... ...como dispositivos de escucha... ...como grandes oídos... ...que atienden las necesidades de la ciudadanía... ...y que para ello... Eh, ...abandonan el... ...abandonan el paradigma de lo académico... ...de lo disciplinario... ...en el que hay expertos de cada una de las áreas para eh, enfrentar los problemas desde una perspectiva totalmente antidisciplinar, ¿no? donde el contenido emerge de una manera natural. No hay alguien que sabe de física, y alguien que sabe de matemáticas, y alguien que sabe de edición de vídeos, sino que hay un equipo de seis personas en el que todo el mundo eh, aporta en, eh, todo y construimos digamos, desde la perspectiva de la ciencia ciudadana. Es fácil de entenderlo si lo planteamos como en la medicina existen problemas de salud que son graves, que son agudos, crisis agudas, que demandan de un cirujano que sepa aplicar un plan a la perfección que ya ha aplicado 17 millones de veces en, en distintos pacientes. Y existen otros problemas en, con el cuerpo que son crónicos. Y esos problemas crónicos hay que abordarlos desde la terapia. Pues digamos que los laboratorios ciudadanos hacen terapia con la ciudadanía. Entonces la clave está que, que, que la ciudadanía forme parte del proceso, no solamente como usuario final, sino también como codiseñadora del mismo proceso. Esto es, los programas de mediación. Intentar que las convocatorias de mediación sean amigables, sean accesibles e interesantes para esas personas que no están exclusivamente dedicadas a la investigación universitaria o que, o que tienen la posibilidad de sobrevivir y no necesitan un salario importante para llegar a fin de mes. Entonces, adaptar las convocatorias de proyectos, adaptar las convocatorias de mediación, adaptar las convocatorias de investigación a las necesidades reales de las personas reales que habitan nuestras ciudades, hace que al final la ciudad entre en el dispositivo y diseñe el dispositivo a su imagen y semejanza, por decirlo de alguna manera, y no sean simplemente el administrado de un, de un protocolo, ¿no? diseñado desde arriba. La Serrería Digital Escuchábamos hace unos segundos a David Lareo, del Colab, de Coruña, hablar sobre los laboratorios ciudadanos que están germinando a lo largo y ancho del Estado español, pero también por todo el mundo. En Chile, por ejemplo, en Argentina y en Colombia, hoy tenemos precisamente en la serrería tres residentes de estos países que estarán 10 días en Medela Prado conociendo esta experiencia y compartiendo también sobre lo que hacen en sus lugares de origen. Contarnos quiénes sois y cuáles son vuestros proyectos. Yo soy Carolina de Chile, Santiago, particularmente. ...particularmente de un municipio pequeño eh, que se llama Renca. Estamos eh, en el municipio, similar del ayuntamiento, tratando de levantar un laboratorio de innovación ciudadana... ...que convoque eh, temas no solo de reciclaje y sostenibilidad, de eficiencia energética... ...en el fondo abordar un poco los ODS a nivel local pero siempre con el eje de participación y de avanzar hacia una comuna más próspera, pero en conjunto con los mismos vecinos. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Daniela, yo soy del municipio de La Plata, de Argentina. Somos un municipio de 800.000 habitantes, el cual tiene como característica es una ciudad planificada y eh, universitaria. Y se trabaja hoy paralelamente en las universidades, el Estado y las asociaciones civiles. Y lo que se quiere es, es crear un espacio en el cual se cocreen políticas públicas y se empieza a trabajar en conjunto. Eh, por eso es que vengo acá a, a nutrirme de las experiencias que existen. Y sé que en muchos lugares están como naciendo varios laboratorios y hacemos como un apoyo entre todos para para llegar al mismo fin Soy José Luis, vengo de Medellín la eh, idea de, de estar aquí en este eh, espacio de residencia es poder aprender, como ya lo dijeron las compañeras sobre las experiencias que se tienen aquí en Medialab Prado y tratar de construir específicamente desde mi universidad del ITM Instituto Tecnológico Metropolitano un espacio de co-creación, un Media Lab que le permita a la universidad interactuar con la ciudadanía, particularmente en ejercicios de educación, tratando de llevar la educación a todos esos lugares donde normalmente la tecnología no llega, eh, utilizando dos dólares, eh, material reciclable y basura electrónica. Bueno, sabemos que estáis aquí, que estáis con otras compañeras que han venido con vosotras. Lo que pasa es que bueno, aquí no tenemos espacio para todo el mundo y os hemos raptado a cada uno de, una, de uno de, los, eh, de las experiencias y de los países. ¿Cómo se va a dar lugar este encuentro que vais a hacer aquí? Eh, ¿Con qué gente? ¿Cómo está, cómo está planteado? Eh, desde el Lab se plantean diferentes talleres. Eh, la idea es que nosotros veamos desde el proceso de todo lo que se hizo todo este año, y que podamos aprender de esas experiencias y después vamos a ir a visitar eh, diferentes proyectos que hay acá en Madrid y eh, de hecho también vamos a visitar el laboratorio que hay en Zaragoza y, y la idea es que sea abierto a todos, que cualquiera pueda participar, cualquiera de las personas que estos días que estuvimos participando eh, pueda acercarse en los días que queden a, a a participar. ¿Y qué crees que os podéis llevar de, de aquí, del Media Lab de, de Madrid, a, que pueda servir para las experiencias que, que estáis creando? Porque los proyectos que tenéis en vuestros países todavía no han iniciado, están en ese proceso de, de pensarse, ¿no? ¿Qué, ¿Qué esperáis llevaros desde aquí concretamente para, para allá? Bueno, particularmente eh, hay un ejercicio de trabajo de democracia ciudadana que nos parece muy interesante adicional todo eh, ese ecosistema, cómo se crea ese ecosistema, cómo se logran los espacios, de dónde vienen los recursos, cómo se logra que el, el ciudadano se apropie de esa posibilidad de tener un lugar de donde hacer y donde construir en conjunto con la academia o en conjunto eh, con el estado, con, con la municipalidad. Básicamente ese es el, el, uno de los objetivos. Sí, si bien nosotros ya tenemos una idea, un proyecto en concreto, yo creo que la invitación a, a todos quienes nos están escuchando es que también somos pequeños puntos de luz, que yo me imagino que hay muchísimos más acá en Madrid de querer generar emprendimiento e innovación social, no solo en el sector público y en el gobierno local, sino también... Por ejemplo, en el sector corporativo. Bueno, pues dejaríamos hecha así la invitación para los días que restan todavía que estáis por aquí, por, por el Medialab Prado, para que la gente que, que quiera eh, también saber sobre vuestros proyectos, de cómo eh, ver cómo se están desarrollando estos procesos participativos y democráticos también en vuestros países. Os agradecemos mucho la visita. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos entonces. Gracias. La serrería digital, el destornillador. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Hacker Space. Un Hacker Space es un, un lugar para eh, experimentar, para errar, para aprender, para estudiar de manera segura, como un laboratorio eh, donde puedes crear lo que quieras. Y, Va a encontrar más gente que también está con la misma idea y quiera hacer cosas juntos, ideas malucas juntos. El destornillador. el destornillador. Pechacucha. Pues el pechacucha es una dinámica de, de presentación rápida que surgió en Japón hace unos años en la que los todos los participantes de un encuentro, de una manera más informal, se presentan a sí mismo y a sus proyectos, aunque eso no tenga que ver con la dinámica interna de los proyectos. Es decir, es un intercambio rápido de saberes, conocimientos y una forma de presentarte de una manera más emocional. Inicialmente en Japón era 20 segundos por diapositiva, eh, lo que evidentemente el resto del mundo no es tan milimétrico como Japón y suele ser como más, hay gente hasta que toca la guitarra o se pone a cantar, ¿no? Bueno, pecha cucha, presentación informal de tu, de tu mundo y tus habilidades en un encuentro. El destornillador. El destornillador. Gracias a Vanessa Tonini, del Hackerspace brasileño MariaLab, y a Bernardo Gutiérrez, del equipo de comunicación de MediaLab Prado, por desatornillarnos estos conceptos. La serrería digital. La serrería digital. Pues como os prometimos la semana pasada, tenemos ya en nuestros estudios de la Serrería Digital a Chema Blanco, el coordinador del Laboratorio de Ciencia Ciudadana. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Que viene a contarnos sobre este tercer encuentro de Ciencia Ciudadana que se va a celebrar aquí en Media Lab el próximo 20 de diciembre. Pues eh, el encuentro en lo que va a consistir es va a ser, va a ser un mix de diferentes charlas, talleres, exposición eh, y con, con una sorpresa final. Eh, pero lo que la idea es precisamente que sea, que sea un punto de encuentro para eh, la gente que, que hace proyectos de ciencia ciudadana y también eh, profesores y estudiantes. Lo que queremos es llevar todas la, las ideas de los proyectos de ciencia ciudadana a la educación, educación formal e informal y eh, estamos hablando también pues, de, de colegios de primaria, de secundaria pero también la universidad. Entonces, eh, precisamente la idea es... Eh, poner en común gente que hace proyectos de Ciencia Ciudadana y traer también gente de las universidades, gente de institutos, eh, gente que, que trabaja en la formación precisamente también del profesorado para, para ver, explorar eh, y analizar un poco pues los, las oportunidades, los retos, eh, las dificultades ¿no? y también bueno, pues todas las posibilidades que abre el incluir los proyectos de Ciencia Ciudadana dentro, por ejemplo, de los currículums escolares. También anunciamos eh, aquí en Maderas Exóticas que una convocatoria abierta para las personas que quisieran presentar sus proyectos. Esa convocatoria ya cerró, eh, pero cuéntanos un poco cuáles habéis recibido y cuáles de ellas se van a estar presentando aquí. Adelantaros un poco alguna de esas sorpresas. Bueno, efectivamente eh, la convocatoria ya ha cerrado de proyectos. Eh, la verdad que o sea, pensábamos que íbamos a tener bastante menos proyectos y al final ha entrado un montón. Eh, lo que hemos diseñado es un espacio que lo llamamos la, la Plaza de la Ciencia Ciudadana para que los proyectos que nos ha mandado la convocatoria pero que no puedan participar, dando un una charla entonces van a estar ahí también exponiendo su proyecto de forma que el público podrá interactuar con ellos preguntarles interesarse por los proyectos apuntarse si quiere etcétera viene también el, el jardín botánico porque va a haber un evento eh, a nivel mundial en abril vale para, para mapear la biodiversidad no, yo te iba a preguntar que, bueno, es verdad que aquí en la Serrería Digital hemos intentado muchas veces explicar desde diferentes, de diferentes aproximaciones qué es esto de la ciencia ciudadana. Sí que eh, podría estar bien que ahora para la gente que nos está escuchando, ¿podrías ponernos un ejemplo de qué tipo de experiencias de ciencia ciudadana hay en los colegios? ¿Qué tipo de, ciencia, de experiencias de ciencia ciudadana hay, por ejemplo, en la universidad? ¿Algún tipo, algún ejemplo para en, entender un poco a qué se refiere? Sí, eh, mira, por ejemplo, en los colegios, eh, por ejemplo, están la, los huertos escolares. ¿No? Entonces, especialmente en, en zonas tan urbanitas como puede ser Madrid capital, eh, muchas veces mmm, los niños no saben de, o sea, creen que el, les pides dibujar un pollo y a veces te dibujan el pollo que viene en, envasado en el supermercado, ¿no? No saben que aquello estuvo vivo alguna vez y que tiene que alimentarse. Entonces, por ejemplo, este tipo de procedimientos de huertos escolares te dan pie eh, a aprender. ...precisamente muchísimas cosas sobre naturaleza, sobre la biología... ...te dan pie también a hacerte preguntas sobre el ADN... ...sobre las, las células vegetales, ¿no? Sobre, eh, sobre, por ejemplo, la interacción de la biodiversidad... ...que a nosotros cuando pensamos en insectos... ...pensamos en moscas y son tremendamente eh, cansinas, ¿no? Pero, pero las moscas, al igual que muchos otros insectos... ...cumplen una, una, una función fundamental... ...pensemos, por ejemplo, en, en las abejas... ...ahora mismo entre los pesticidas de la agricultura industrial... Eh, bueno eh, la contaminación que se sufre, etc., eh, pues hay, hay una merma del número de abejas tremendo que es que pone en peligro la alimentación mundial porque son eh, unos de los principales agentes polinizadores. no Entonces, ese tipo de cosas, que, que eh, estamos en un punto de crisis medioambiental eh, como no la hemos sufrido nunca, entonces ese tipo de cosas a través de pequeños proyectos de ciencia ciudadana eh, lo que te permite realmente es acercarte de una forma muy práctica a conocimiento absolutamente fundamental eh, y te permite además plantearte posibles soluciones, te permite intentar experimentar con esas soluciones y a través de esos procesos ver si las soluciones están funcionando o no y a qué escala. ¿Qué feedback se ha tenido, por ejemplo, de niños y niñas que hayan participado en este tipo de, de experiencias? ¿Ninguna? no tenés... Hombre, En principio, eh, nosotros eh, vamos a tener, eh, va a venir el, el Departamento de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, porque ellos tienen un programa muy potente de, de huertos escolares, entonces van a venir a contarnos durante el evento precisamente, precisamente esto, qué tal las reacciones. Pero vamos, yo por lo que, por lo que me han adelantado, en principio eh, son actividades que tienen mucha acogida, también eh, facilitan, por ejemplo, eh, digamos que a nivel humano, colaborativo, etcétera, atienden muy bien a temas como la diversidad dentro de los colegios. Entonces son unas actividades que son muy integradoras y donde, bueno, donde si tú tienes a niños que están acostumbrados a correr y a saltar, es mucho más sencillo eh, que aprendan algo digamos en su estado natural que es moviéndose que sentados durante siete horas en una silla ¿No? Entonces, eh, en principio, vamos, creo que la acogida que están teniendo es, es, es tremenda, súper buena. Y quienes quieran asistir el próximo miércoles 20 de diciembre a este tercer encuentro de Ciencia Ciudadana, eh, se pueden inscribir en la página web, es un evento abierto, gratuito. Sí, eh, nosotros estamos pidiendo por favor a la gente que se inscriba, eh, en principio la entrada es libre y gratuita hasta completar foro. entonces, eh, por favor, si vais a venir inscribiros, pero si llega el día... No os ha dado tiempo a escribiros y queréis acercaros, eh, desde luego hacerlo Vale, esperemos, esp vamos, por ahora esperamos que vamos a tener sitio para, para todo el mundo y va a merecer la pena. Además, queremos precisamente contar con, con mucha gente que no conoce esto para que nos pregunte. Va a estar enfocada, como decía, a, eh, sobre todo al tema de la educación. Eh, porque vamos a tener también un, un grupo de trabajo de profesores durante el resto del año para, para desarrollar proyectos de ciencia ciudad ciudadana eh, en la escuela. Entonces aprovechamos este evento para, para que sea como un punto de partida eh, para atraer a todos los profesores y estudiantes que les interesen y, y ver, por ejemplo, uno de los proyectos que no he comentado que creo que también es muy interesante es la burboneta espacial, que son unos chicos un instituto de aquí madrileño eh, que ganaron un concurso de la Agencia Espacial Europea eh, y que consistía en, en montar un pequeño satélite en una lata de Coca-Cola y enviarlo al espacio. Entonces, ellos nos van, van a venir a, a contarlo. Entonces, son chicos de instituto, eh, digamos que, que facilitados por, por un profesor y por el mismo instituto que han logrado desarrollar el proyecto y lo han ganado en toda Europa, o sea que, que hay cosas que, que van a ser tremendas, verdad Bueno, pues nos quedamos con la invitación y, y esperemos que también venga mucha gente a interesarse por este espacio de ciencia ciudadana por esta plaza de la ciencia ciudadana y que así mucha gente también entienda en qué consiste esta forma diferente de aproximarse a la ciencia que desde el laboratorio de ciencia ciudadana de Media Lab Prado estáis intentando, muchas bueno, gracias Muchísimas gracias a vosotros. La serrería Serrería digital, maderas exóticas, entérate de las actividades y nuevos pedidos que llegarán próximamente a nuestra serrería. En el cargamento de maderas exóticas de hoy traemos una actividad que está dirigida a las niñas y niños que nos estáis escuchando ahora. Hablamos del campamento de Navidad y para que nos cuente un poco más sobre este espacio para pequeños y pequeñas investigadoras, tenemos en los estudios de la serrería a Javier Laporta, coordinador del área de educación del centro. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Pues a ver, cuéntanos un poco qué, en qué va a consistir este campamento de Navidad.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 Vemos algunos temas, maravillas de la biología, pequeñas ingenieras, física en todas partes, sí. química sorprendente. ¿Qué os parece? ¿Cómo suena? Increíble, claro, ¿no? Yo quiero venir. Apasionante. <risa> Pena que eso, es hasta, ¿cuántos años? 13 años, de seis a trece años. De seis a trece Sí, te sales de fecha. Y sí, la idea, la idea está pensada en el primer campamento, en el del 26 al 29, hemos pensado que la gente se puede apuntar o días sueltos o el campamento completo.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 Es gratuito y hay que inscribirse, sí, porque además hay, hay bastante petic bastantes peticiones, bastante interés. Bueno, pues que haya hecho la invitación para este campamento o campamentos, porque como bien decías, son dos eh, de Navidad para aquellos pequeños y pequeñas investigadoras que quieran pasarse estas Navidades jugando con la ciencia y la biología. Aquí os esperamos. Muchas gracias. Gracias. La Serrería Digital. Cerramos por hoy la serrería digital, pero no os decimos hasta el jueves que viene, sino hasta pasado mañana, porque esperamos veros a todas este sábado en el Día de Puertas Abiertas de Medialab Prado. Un año entero de actividades contadas en un solo día, además de talleres abiertos, actuaciones, juegos para los más pequeños. Un día para pasarlo en familia en Medialab Prado y que os resumiremos el próximo jueves como cada semana. Bueno, no será exactamente como cada semana, ¿Ah, porque no? el próximo <risas> programa lo produciremos en conjunto con las personas que asistan al taller de radio de este sábado, al que, por supuesto, estáis todas invitadas. Así que os esperamos. Os vemos el sábado en un año, en un día. Escuchaste. La serrería digital. Voces, voces, voces, voces que construyen Medialabra. Medialabra.